¡Buongiorno, amici, Sí, oye, estoy uno cuan en el bosque facho un po de corsa, me meto en forma. ¿Tú comencé? ¿Se ya en forma o voy a diventar ancora più en forma? El giorno de hoy te voy a enseñar 7 ejercicios que bruchan de più kilocalorías por minuto. Yo cuento 6 ejercicios los fachos en mis salenamiento Pero el giorno de hoy es reunido, estos 7 ejercicios. Yo aspecto que tú guardes estos ejercicios del inicio a la fine Dopo voy a la fin tú me dices Pablo, mi apiachuto ¿cuál es el ejercicio que te hace en rato más difícil el que brucha de más? en promedio estos ejercicios eh, bruchan de 7 a 10 calorías por minuto da, Pablo, vamos a iniciar estos ejercicios voy a hacer un piccolo circuito de, de 30 segundos de esfuerzo de, de, de con 15 segundos de recupero. Así, tú prendes un gocho de área y el próximo lo fai con, con più bolia Si tú voy a bruchar de Piu, debe modificar el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tempo, aunque el movimiento. el okay, vamos a vamos A eso me tolio el ya el Ah, o el de... El teléfono, el teléfono para el timer, el teléfono para el timer oh. <ríe> Vamos, vamos a hacer estos ejercicios A la grande, a la grande, a la grande, a la grande, a la grande 7, tú a casa lo puedes modificar, más repeticiones, más tiempo Ok, prepárate, prepárate 3, 2, 1 Vía Nuestro primo, one, vamos a hacer Nuestro primo ejercicio, piegamente, piegamente Directo, guardo de frente, guardo de frente. Cuesta este ejercicio puede ser modificado. Pero hoy lo vamos a hacer así: directo. Cuesta este ejercicio, tú debes haber tanta fuerza en la parte superior. continua, Sí, sí, sí. Sí, siempre directo. Usa toda la fuerza de las brazas. Ok. Sí. Ok, nuestro próximo ejercicio vamos a hacer un poquito el skipping. Aquí elaboramos lo que es la gamba. Este ejercicio lo hacen tanti atletas, calchadores, gente que yoga básquet. Esto brucha, brucha, brucha. El ginocchio siempre sub, sub, sub. Sube el ginocchio, guarda. Sube el ginoquio. Me ayudo con las manos. Punta de pie. Punta. Punta. Sí. Sí, sí, sí. Amortigo esa caduta multigua ta ta, ta ta estos ejercicios bruchan, bruchan de paura, sí. mantente, concéntrate, concéntrate, si, sí. sí. su la gamba, su. vamos a hacer un poder de squat, de squat, Cueste. gamba, gamba, Anque esquina. Lo importante que tú lo sentas, Está. este ejercicio puede hacer tantísima modifica. Puede hacer così Ya después ya, ya, ya. Sí. O lo fa ¿no? normal. Normal que el ginocchio no supere la punta del pie. Es qua ya, ya. Ya, ya. Sí. Está. Tipo Cristiano Ronaldo. Sí. sí. Sí, mantente. Próximo, el escalador por mountain Addomen, bracho, gamba, el mountain climber. Abdomen, brazo, gamba, todo el cuerpo. Posiciones. Posiciones, va. Piego el ginocchio. Guardo de frente. Sí, sí, sí. Tú lo puedes modificar, puedes hacer coser. Ta, ta, ta. hacer no el movimiento. ¡Oh, yeah! Cuesta que me gusta tanto: el jumping ya, o salto del payaso. este ejercicio puede ser modificado avanti ta, lata ¡Oh, yeah, uh. El próximo, yo le digo, el dragón, el dragón, guardate, guardate este de gamba, gambe, gambe, pa, ta, abro, chiudo, abre brazo, chiudo, pa, que el ginocchio no supere la punta del piede, escende, escende, Tipo defensa, tipo defensa, sí, sí, sí, sí, sí, sí. vamos, resiste, sí, uh. Uh. y por último, por último, el ejercicio re, el burpees, burpees, con este quema de 12, a 13 calorías por minuto. Va, terra, Ta, salto. Ta, ta, salto. ta, ta salto. Ta, ta, salto. Va. Uh. Ah. ¿Cuál ejercicio Te ha sembrado Più difícil? ¿Cuál te piace? Si hay qualcuno Lásame el comento Pablo, difícil eh. Più tiempo, Più resistencia Più riposo Lo facciamo Si aún no te está inscrito Inscríbete con este canal. De Core, Pablo.